Cuál ha sido la el devenir de esta situación como ex empleado del ayuntamiento y los acuerdos que han arribado. Adelante. Sí, doctor. decíamos que han sido violentados todos los acuerdos con la pasada y con la nueva administración, donde fruto de que en una de las reivindicaciones de la huelga eh, convocada por el colectivo de organizaciones social y popular, de lo cual nosotros formamos parte de esa dirección. Eh, una de las reivindicaciones era el pago de la prestación laboral de los ex empleados del ayuntamiento municipal eh, lo cual se comprometía en ese entonces el alcalde, junto de las autoridades presentes y del sector comercio, mala dirección en pleno del colectivo a que iba a cumplir con el, con el pago, con la tarea después nos ofertó nos había ofertado una partida en mayo y fue entregada el día 4 de agosto, Oigan bien, la partida era junto a de 400 mil pesos, que él ya creía que se estaba dependiendo de algo de su propiedad. ¿Pero porque, quién? Siquio NG, porque él manija el ayuntamiento. No, pero espérate, espérate, espérate. Es Siquio que le ha... Correcto, correcto. ¿Y qué pasó cuando ustedes fueron desvinculados? ¿Fue Siquio que lo desvinculó? No, no, el señor alcalde. Eh, alcalde pues vamos, de Ale por esa vía, porque ustedes, hablar de la nueva administración, ¿qué fue lo que pasó? El acuerdo que usted ha dicho que han incumplido, ¿dónde empieza el acuerdo? Bueno, en múltiples ocasiones nosotros hicimos acuerdo con Ale Díaz uh -huh. para eh, dar, av darle avance, irle dando avance a la medida de la posibilidad. ¿Y ¿Qué avance a, le dio? A los a Ale Ale empleados. Día. Eh, dio en una ocasión aproximadamente 650 mil pesos. ¿A qué número de empleados? Eh, el número de empleados, prácticamente, de empleados, no, no lo recuerdo. Okay. Porque decir por aquí que hay una parte que es lo viejito, lo más vulnerable, que es la parte que yo estoy dirigiendo, uh -huh. y la otra parte que tienen su representante legal, que también han sido. Eh, tomado Con en cuenta. Buenas. Una preguntita. ¿Ustedes accionaron en, en justicia? Eh, prácticamente sí, una, una buena, una, una buena parte. Casi todos teníamos representantes legales. Pero accionaron en justicia, eh, ¿tuvieron ganancia de causa? ¿Tienen alguna sentencia en sus manos? Eh, prácticamente el abogado Ambior y Vidó tienen unas cuatro o cinco sentencias a favor de empleado, lo cual el ayuntamiento tampoco ha cumplido esa parte. Ambiori, que nos llame el programa durante la entrevista, para, porque es interesante escuchar la, la, la versión de... Ustedes llegaron a un acuerdo con el, con el, el, el, el anterior alcalde, se comprometió a pagarles. Varios, sí. Lo cual no fue, no, no, nunca existió realmente una voluntad de resolver esa parte. Cuando llegó Siquio NG de la Rosa, eh, ¿qué pasó? Fruto a presión con hemos continuado por durante cinco años y meses reuniéndonos todos los miércoles en el Parque Duarte. Y hemos llevado diferentes tipos de actividades uh -huh. eh, en proteta y en reclamatoria a lo que es el pago de la prestación. ¿Qué tipo de acuerdo o conversación han tenido con la actual gestión? Porque ahora el, el punto es ahora ya de que se le pueda resolver. Ya lo que está a, allá en el pasado, en ese sentido, no, tan, no tendría ninguna solución positiva para ustedes en la actualidad. ¿Qué han hablado con Correcto. la actual gestión? Nosotros eh, reiteramos esta parte. En mayo llegamos a uno Aún no acuerdo que el alcalde, si QNG, iba a dar 450 mil pesos, lo cual nos entregó en el día 4 de agosto. Y beneficiamos a 29 compañeros dándole día 15 y día 20 mil pesos para que llevaran algo a su casa, porque esta ha sido una lucha canzona y los ah, compañeros... Pero el alcalde actual ha respondido a esa primera etapa. En mayo, 450 mil. ¿Cuánto es el total? Eh, el total realmente anda aglutinando en sentido general entre los 35 a 30 millones de pesos Ay, Dios. una cosa porque tengo que aclarar algo los procesos de, de vinculación que se dieron al momento que llega Alex Díaz y los compromisos que se hicieron son compromisos jurídicos legales a favor de esos empleados que rindieron una labor, entre ellos está usted. Eso se colocó dentro del presupuesto de, o los presupuestos de esos años de Alex y se comprometió a pagar. Así fue. Así fue, pero todo ha sido violentado, todos todo los derechos. Entonces, cuando Alex termina, ¿cuánto llegó a pagarle a ustedes? Porque yo tengo entendido que Alex le pagó a gran parte. Ale pagó, o sea, dio avance y pagó con diferentes, con muchas dificultades. En el caso nuestro, a nosotros se nos pagó de, como de cinco partidas, la suma de 142 mil pesos que bueno que nos llame sacamos. el abogado y o sea, ustedes. ¿A usted le concluyeron ya? ¿A usted le pagaron? En la parte, punto? sí, a mí, pero parte ¿cómo? el ayuntamiento no me deuda. ¿El cómo pero le deuda de a de mi de compañero, de a tu compañero. Gente que dieron 47 años de servicio. 18, 25, 30 en el caso nuestro vimos 18 como fuimos hasta administrador de los dos campos santos de este pueblo y sí. a nosotros realmente tuvimos que dar mucha mucha de todo hasta crucificarnos sí. para que se nos, entregara, sí, es se nos entregara algo, pero mucho más es cierto que nosotros tenemos aproximadamente 10 o 12 compañeros que ya no están para reclamar lo de ellos, que por todos el los gobierno. derechos que les negaron Fallecieron sin recibir sí, sí, sí. lo que por lo que de ley le tocaba su pago de su prestación laboral. Porque cuando una empresa o una institución suspende a un ciudadano eh, eh, que va a presidir su servicio, es porque tiene que tener un cheque claro, a mano claro. para tiene pagarle que hacer el a esa persona de, de, Con nosotros. Hiciste pero... una pregunta. Con ustedes, yo le voy a, a, a, a. Quiero refrescar la pregunta de Yerjan. Y es la siguiente. Que muchos o llevaron ustedes procesos legales para llegar al punto de contrañir al ayuntamiento a que le pague. Así es. La Pero hay mayor. otros que no, que hizo acuerdo con Alex para que no demandaran y que él se iba a comprometer a, a pagarle, obviamente, dentro de las posibilidades poco a poco. Así es. Incluso tengo un compañero que se me acercó en estos días. Digo compañero porque yo soy un dirigente comunitario y social de este pueblo. Me refiero al caso del compañero Isidro Salla, un momentito. que le, Ale le mandó a hacer un documento donde él se comprometía a darle 51 mil pesos. Y cuando él tenía el acuerdo ya todo hecho para recibir, nunca recibió ese dinero, pero el acuerdo está hecho como si él lo hubiera recibido que le va a ser difícil a y ese no pudo joven. entonces demandar eh, porque le había pasado el plazo eh, no no él tiene el acuerdo firmado incluso yo lo tengo ah, mismo. Pues eso suspende yo lo tengo qué ¿Te es lo que, que pasa qué es lo que pasa al que Ale cayó enfermo en eso cuando cayó con el Covid y ah, no ya. entregó él no entregó esa partida es eh, la parte que me dice el, el compañero Saya. Ahora bien, él me entregó una copia de esos documentos. Yo vine desarmado al programa. No, pero no espérese que aquí, aquí Bidó, está ahí. llamando el abogado Vidó. Claro, y ser. con él, estamos en una entrevista con el vocero de los ex empleados, Lorenzo Cruz. ¿Me escucha? Espera un momento. Te escucho, te escucho. Queremos saber cuál ha sido el devenir... Porque él ha dado una pincelada y está como representante de los desvinculados ya cinco años de lucha y donde han hecho acuerdos con el ayuntamiento y no han sido pagos esos acuerdos. Y la parte que tiene que ver con, los, con las demandas que usted ha llevado y en qué fase están. Sí, pueblo de San Francisco y a tu programa de mañana. Eh, con respecto a esa parte que lo hizo cruz, este de bien que ha hecho alguna defensa con respecto a algunos cancelados, este, a fines de que el ayuntamiento le cumpla con el deber cumplido de la ley 4108 sobre su derecho adquirido. Este nosotros hemos llevado eh, como manda la ley lo que es la demanda y hemos ganado en toda la instancia la última fue la Suprema Corte de Justicia rectificando que la jueza de la primera instancia este, dio ganancia de causa con respecto a la ley sin ningún fallo este más que lo que la ley les manda entonces eh, nosotros llegamos a acuerdo hace unos días con el ayuntamiento sobre pagar las dos primeras sentencias de tres que ya están dada por la Suprema Corte de Justicia, pero hasta la ahora no han cumplido con el compromiso. Firmamos el día 13 y todos los días el chino, el síndico, está todos los días firmando y no firma este, la demanda correspondiente. Este, nosotros estamos en espera de que en, hace unos 10 días conversamos con la gerente financiera, que es la que lleva más el control, Daniela Flores, a fines de que ella va a hacer el pago de la, de la primera sentencia. Ahora bien, acuerdo ¿cuántas personas, escúchame, eh, ¿cuántas personas estarían siendo, eh, están favorecidas en reconocerle sus derechos adquiridos? Bueno, nosotros tenemos 150 personas, wow. con sentencia definitiva que el ayuntamiento debe cumplir. Una, la última, la tercera sentencia porque hay otra que todavía la Suprema no la no la he visto, este, son de 48 personas, que asciende a 5 millones de pesos, y la dos que el ayuntamiento se comprometió a pagar asciende a un, a un millón de pesos. Este, eso se le suma a un que va corriendo y ellos no han cumplido con lo que corresponde, pero esa defensa que hace Lorenzo sobre esos personajes del... Que, han, que requieren y que trabajaron en el ayuntamiento municipal, él lo ha hecho como vocero porque hay una persona que no es, tiene, no tienen abogado. Lo que De esa persona que él defiende, hay una gran mayoría que son de lo que nosotros tenemos en la sentencia. Pero ya nosotros tenemos el ayuntamiento en una demanda por incumplimiento le eh, intimamos al ayuntamiento y a, el, y a la sala capitular y al síndico a que coloque el nuevo presupuesto 2022, la partida de nueve y pico millones de pesos que son lo de la, lo de la sentencia y, y la, ya que en este año ellos colocaron cinco millones y el ayuntamiento no dio más que a uno un grupo de eso que Lorenzo representa Vocero y demás más que 400 mil y pico de pesos más bueno. nada dado de los 5 millones aprobados y le sometimos la intimación como manda la ley 8611 ya que cuando la sentencia está irrevocablemente juzgada deben de colocar el síndico Muy bien. y los regidores gracias por tu llamada y aclarar ahí está, esto genera una presión realmente al ayuntamiento que ya se sale de lo que es el plan de presupuesto y de inversión pública, puesto que ha generado unos compromisos económicos con esa gente y de la cual legalmente no se puede sustraer. Claro. Bueno, Lorenzo, entonces, ¿cuál es tu, ¿cuál es la posición actual y qué plan tienen ¿Puedo, para...? Para sacrificar los, los bonos que siempre dan. Sacrifique, Se puede. Sacrifiquen parte de eso. Se puede. Sacrifiquen, eh, qué sé yo, algo, eh, el, lo que van a gastar aquí en este parquecito, que es un disparate, lo que están haciendo lo ahí. Lo de aparentemente. la Avenida Libertad. Lo de la Avenida Libertad. Sacrifiquen eso y déselo a esa gente que sí lo tienen eso, ya ganado. Eso parte el alma. La verdad que me... me... Duele mucho, me indigna a ver, señores, que gente con tanto tiempo de trabajo, de labor en una institución pública, eh, no es que algo, o sea, ver que realidades o situaciones como estas pasen, señores, donde usted brindó un servicio, hay una ley que lo, que lo protege, donde usted debe de tener esas garantías de sus retribuciones luego de que es suspendido de un trabajo, que a la fecha tenga este señor que venir a medios de comunicación, que tengan que estar los miércoles frente a un ayuntamiento municipal. Desde la pasada gestión de Alex y en la actualidad de Siquio y que no se le pueda, no se le haya podido pagar ese dinero. No, pero que esto no, no así pero decía, no se puede. Decí, eh, eh, se escudaban anteriormente en que eran botellas. Eh, así es. Sí, era, eso es lo que decían, que eran eh, botellas. El Incluso plan fue Alex, muy difícil. Eh, Alex, muy... Alex, Alex, se prestó para esa vagabundía, sí. de decir que eran botellas y que por eso no merecían nada. Y decirle a ustedes decirle que, que quien sí, le habla llevó a las sí, sentencias no y llevó finalmente a que condenaran el ayuntamiento con razón. Claro al tomar el problema de esa forma. Es decir, cuando tú lo abordas, entendiendo que te puede cubrir denigrando y diciendo que eran botellas, cuando realmente eran empleados que tenían nóminas y tenían seguro, tenían todas sus características de cumplimiento, y ahí Lorenzo, vamos le está a ver. llegando Decirle a ustedes, el bill. Decirle a, a ustedes que fueron tan bárbaros, que personas... Y le voy a especificar solamente un caso, el caso Modesto Fierro, cariñosamente el bomberito, por mucho lo más El bomberito ingresó como músico a la banda de música y dio 47 años de servicio, 47 años de servicio. Lo cancelan con 86 años de edad, como quien dice que se vaya a morir a su casa sin sin ningún medio de subsistencia ese señor. Pero lo cancelan como obrero, ni tan siquiera como lo que él entró y lo cual él dio tantos años de su vida en este municipio cabecera San Francisco Macorís. Pero en el caso nuestro, todavía... Nosotros en, en la gestión de Ale, estamos trabajando hasta el día 15 de noviembre y se me canceló, me entregó la carta con fecha, primero de noviembre. Yo actúe en la actualidad como subadministrador del cementerio de Semaní, que casualmente él tenía un operativo, en esos tiempos tenían y nosotros estábamos ahí. Pero decir que han muerto tantos compañeros, un joven que le decían el camarógrafo del ayuntamiento, Brenda, Brenda. Murió por no poder llevar un tratamiento. Priamo Antonio Morel murió que pues tenía vena tapada y religiosamente salía a, a ver si le daban su dinero para poder llevar un tratamiento que médico. Es Entre el último que murió fue el compañero José Duarte, era un viejito que por estos medios ustedes lo veían con un batón que muchas veces tuve que sacarle una ambulancia del parque. Wow. Ese fue el último que murió. Es reciente el compañero José Duarte tenemos es? compañeros que no pueden ya salir al, a, a los medios a, a hacernos compañía porque están Entonces, enfermos eh, en esta etapa ¿cuál será el próximo paso? y si tienen alguna planificación o si lo va a recibir nosotros el miércoles, este miércoles mm el licenciado Siquio estaba ahí en el parque en lo previo, fruto obedeciendo a que uno lo guarde de paladero o el encargado de la seguridad de él, personal, Bello, no, hizo, no le acercamos a él y nos dijo que estaba ahí en la glorieta del parque. Y nos acercamos y ahí conversamos. Y esa entrevista la cogieron la mayoría de los comunicadores de esta empresa y él... Decía que iba a garantizarle la cena a un grupo, a un listado que nosotros le entregamos, que fueron beneficiados de los 450 mil pesos, y que tenía ese listado para garantizarle, hasta con un bono, hablaba en esos términos, porque nosotros nos acercamos, porque él se había comprometido que en diciembre no iba a dar una partida considerada para el grupo que nosotros lideriamos. Pero de la partida que le dijo, porque la eh, cera un que día, no vos tienen, no me que no tiene, que él va a ver, que él va a ver lo que puede hacer, que no tiene, que no tiene ese dinero. ¿Y qué ustedes van a hacer? Seguir poniéndole eh, ahí, continuar, ahí un par de años más. Continuar luchando. Eh, no descartamos otro método de lucha que podemos Bien. implementar. Bueno, yo les exhorto pues, que bueno, hagan lo necesario eh, para que alcalde, se le cumpla que, con el deber, Francis. Que aunque no era de su gestión en la continuidad del Estado, requiere de que el ayuntamiento no tenga estas presiones y estas situaciones que debieron de ser saldadas o mínimamente negociadas con el propósito de reducir el impacto que eso trae cuando se hace un despido de esa naturaleza. Y la, y la dignidad humana, sí, más sí, que sí, o sea, sí. aparte de todo ese aspecto Lamentablemente administrativo, es una oyenme. obligación legal del ayuntamiento responder a los desvinculados siempre y cuando estos reúnen las condiciones, porque hay desvinculaciones que se realizan por, sí, este por no mala es, o sea, o sea, conducta. Estamos este hablando caso. de sentencias favorecidas. No, no, estamos hablando la sentencia de... es otra cosa. Me refiero a lo que no se fueron a demandar y que simplemente lo acogieron en unos acuerdos desde el principio, es así que yo estoy entendiendo, que cuando lo desvincularon, el ayuntamiento se comprometió a irlo desmontando, a irle pagando, por eso es ellos bien? no hicieron demanda y el ayuntamiento en eso se acomodó eh, y en cambio ahora ha resultado que lo, es como un engaño. Francis, si me permite, sí, tengo una para concluir. Hoy. Mira. Eh, prácticamente todo llevábamos de manera, el caso mío era Laura Roja, mi, sí, mi representante legal, y ante la situación que vimos nosotros duramos 24 días de ocupación en la Catedral Santa Ana, lo recordamos y esa lucha pues, ha sido una lucha muy cansona eh, los compañeros algunos Entendíamos que por mediación a, a esperar una sentencia, no, no, no Iba a íbamos a morir de hambre, íbamos a durar más y quisimos decirle y decíamos en esa época al alcalde de que cogieran un préstamo, que fue lo que nosotros... Eh, ¿Que eh, podía, eh, sí? el, que cogieran un préstamo para que salieran del pago del 100% la totalidad del pago de la prestación laboral. Se negó rotundamente. De igual forma lo hemos hecho con, esta, con, el, con el alcalde actual. Le dijimos que hiciera un préstamo a través del Ban Reserva para que saliera de nosotros. No ha tenido la intención tampoco No ha asistido la voluntad ni en, el alcance, ni en la gestión pasada Ni en esta, de salir de esta situación Con los empleados En este, El actual cree que Una empresa privada que está dirigiendo Él tiene fondos, el ayuntamiento Tiene fondos para salir de una mayor parte De nosotros y no lo ha hecho No lo ha estado haciendo Bien, pues muchas gracias Lorenzo Cruz Representante o vocero De los desvinculados del Ayuntamiento a cinco años de lucha, aún espera cumplimiento por parte de la Administración Municipal. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes amables televidentes.